Gaby, ¿qué tienes que decir a los fanáticos de YouTube, por favor? ¿Qué tienen que decir a los jóvenes? ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo van a dejar que se pierda uno o dos o tres o cuatro o cinco fanáticos? Puede ser. Puede ser. Qué falta de confianza. Palomita, ¿qué tienes que decir a los jóvenes de YouTube? Julio, ven para acá, mijo. ¿Qué tiene que decir a los fanáticos de YouTube, mijo? Nada, no, mijo, ahorita nada. nada porque... Tú, mijo, ¿qué les quieres decir a los jóvenes de YouTube que se están perdiendo, mijo? ¿Qué quieres decirles, mijo? Dele palabras de aliento, mijo. Tú, Brian, ¿qué les quieres decir? Ándale, nomás di una palabrita. tú quieres un predicador, ¿cómo puedes predicar? Ni, ni siquiera mandarles un mensaje, mijo. Miren, este en vez de decir palabras, está como una banana split. Sí. miren, miren, este, los ¡Está muy contento feliz! feliz!